Bueno, ahora voy a pasar al punto relacionado o a intentar contestar la pregunta. ¿Por qué es importante la memoria de trabajo en nuestra vida diaria? Y aquí voy a empezar con un ejemplo. Imaginémonos que queremos matricularnos en una asignatura. Vamos a decir, psicología de la memoria, que es de la que estamos hablando en esta ocasión. Bueno, eh, ¿qué hacemos? Una vez hemos eh, tenido esta idea, ¿qué hacemos a partir de aquí? ¿Qué ocurre en nuestra mente? Bueno, pues tal vez de lo primero que haríamos es consultar eh, en la universidad eh, la guía de trabajo, ¿no? Ver un poco las horas que necesitamos para preparar la asignatura, eh, el material que necesitamos, mmm, bueno, toda esta información que nos facilita esta guía. Eh, una vez vemos que podemos... Eh, Da, da, eh, encarar esta, este, este, esta nueva situación que, que tenemos los recursos para eh, cursar esta asignatura bueno, pues aquí tomamos la decisión de hacer efectiva la matrícula ¿no? una vez que hacemos la matrícula entonces ya eh, pasamos a otros pasos no eh, ahora ya adquirimos el material eh, nos eh, informamos de toda la información que nos eh, aportan el equipo docente, ¿no? si hay vídeos, mmm, si hay actividades eh, complementarias, si hay alguna eh, prueba de evaluación continua, bueno, toda esta cantidad de pasos que vamos a realizar hasta llegar al examen de la asignatura. Bueno, aquí lo que vemos es que esto realmente es una tarea cognitiva, lo que acabo de escribir es una tarea cognitiva, hemos intentado organizar una serie de pasos para llegar a una meta, que es realizar una, una asignatura, el, el final de esto será realizar el examen de la asignatura hemos visto que son pasos sucesivos y que eh, en medio de todo de, de, de, del inicio, que es la idea de hacer la asignatura y el final que es el examen, hay una serie de pasos intermedios que es necesario eh, tener activos durante un cierto tiempo en nuestra memoria para que la tarea se pueda completar de manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque yo empiezo a pensar, eh, esta asignatura eh, tiene una PET, eh, luego pienso que eh, tengo unas actividades, eh, claro, para yo luego pensar qué tiempo tengo que dedicar, por ejemplo, eh, Todas estas informaciones las tengo que mantener activas en mi mente A medida que las voy eh, pensando eh, tienen que estar accesibles para mí para poder tomar una decisión de cómo voy a organizar mi tiempo de estudio, por ejemplo Entonces, eh, en vista de este pequeño ejemplo pero que realmente si pensamos en nuestra vida diaria mmm, todo funciona de manera similar eh, cosas tan eh, sencillas como dirigirnos a nuestro trabajo Empezar nuestra jornada laboral bueno pues todo esto tiene unos pasos intermedios y es información que tal vez tal vez hay cosas que ya hacemos de manera automática y no somos conscientes pero eh, esta información siempre la tenemos aquí y en base a eso vamos eh, continuando nuestro día así que eh, en vista de esto eh, no es eh, nada de extrañar eh, la relación directa que se, ha, eh, se le ha dado a la memoria de trabajo con la capacidad del aprendizaje escolar, con la efectividad del aprendizaje escolar. Y se, se han hecho diferentes estudios y se ha observado que niño, niños con diversos trastornos como la dislexia, que es un trastorno del aprendizaje de la lectura y la escritura, también se ha observado en niños con trastorno de, de, de atención con hiperactividad y en niños con autismo que en estos casos eh, estos niños presentan una menor capacidad de memoria de trabajo lo cual podría ser uno de los factores que dificulta eh, su aprendizaje su aprendizaje escolar bueno ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con la intervención en la memoria de trabajo y esto de lo que nos habla es eh, o intenta contestar a la pregunta, ¿es posible mejorar la memoria de trabajo? Bueno, aquí eh, los investigadores se han centrado un poco en intentar contestar a dos preguntas. Eh, en primer lugar, eh, como he dicho, como acabo de comentar, ¿se puede entrenar la memoria de trabajo? Y en segundo lugar, eh, sería, en caso de que se pueda mejorar, o se pueda entrenar, perdón, ¿Es posible eh, transferir esta mejora obtenida en una determinada tarea a otras tareas? Esto, estos son como los grandes interrogantes eh, relacionados con la intervención de la memoria de trabajo. Y aquí eh, nos encontramos con dos conceptos interesantes relacionados con esto, que son el de transferencia lejana y transferencia próxima en referencia a transferencia lejana eh, tenemos eh, que se refiere al entrenamiento de una tarea que mejora la actuación en otras muy alejadas de la tarea entrenada y aquí eh, pondría como ejemplo eh, imaginémonos eh, jugar al ajedrez y que este, que, que, que los beneficios de jugar al ajedrez se transmitieran a otra tarea eh, muy diferente Que por, podría ser, por ejemplo, aprender a leer ¿no? Son tareas muy diferentes Entonces, imaginémonos que, que la, la, el entrenamiento en la primera Que aunque no tiene que ver nada con la segunda O, o poco, eh, nos ayudara a mejorar la segunda ¿no? Y en segundo lugar tenemos transferencia próxima que se refiere a un entrenamiento en una tarea que mejora la actuación en otras similares o del mismo tipo que la tarea entrenada. Y entonces aquí eh, se me ocurre, por ejemplo, eh, jugar al ajedrez y eh, otra tarea relacionada o un poco um, próxima podría ser eh, resolver ejercicios de razonamiento abstracto, ¿no? Eh, bueno, son tareas que están un poco relacionadas y si una ayuda a la otra eh, Podemos decir que se produce una transferencia próxima Bueno, en referencia a la, a la intervención, al programa de intervención eh, Realmente se han estudiado, se han realizado eh, diferentes experimentos, diferentes estudios Pero en este caso, re, haré eh, referencia a, a uno solo, que que realmente me, me, me llenó de especial orgullo cuando leí que se trataba de una psicóloga e investigadora especialista en el estudio del envejecimiento y en enfermedades neurodegenerativas y se trata de, de una integrante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es decir, de la UNED, donde estoy estudiando, que es la profesora Pilar Toril Barrera ella en el año 2016 eh, realizó un estudio relacionado con, con la memoria y intentaba ver eh, la manera de entrenar la memoria de trabajo ¿no? eh, diré un poco eh, de manera resumida en qué consistió este estudio eh, ella mostró que la memoria de trabajo visoespacial mejoró en grupos de personas mayores entrenadas con videojuegos es decir el estudio estuvo basado en tareas eh, de práctica de videojuegos para ver si esta actividad podía mejorar la memoria de trabajo eh, eh, se obtuvieron resultados en los que se observó que las personas eh, que realizaron esta tarea eh, evaluadas tres meses después eh, tenían mejoras en su memoria de trabajo y fueron evaluadas con la prueba de Corsi, de la cual haré eh, referencia en el apartado sobre cómo evaluar la memoria de trabajo. Veremos a qué se refiere esta prueba de Corsi posteriormente. Y también se vio que el grupo de control, es, el de, es decir, el que no eh, realizó este, este entrenamiento con videojuegos, no mostró mejoras en la realización de las tareas de memoria de trabajo. Es decir que aquí se, se observó una mejoría. Está claro que um, son, son estudios complicados porque eh, habría que seguir, hacer un seguimiento eh, después de tres meses más, eh, ver si continúa esta mejoría o tal vez si las sesiones de entrenamiento hay que hacerlas más largas. Bueno, esto, esto es todo un tema de, de, de, de experimentación, de práctica. Pero bueno, es muy interesante que existan estos tipos de estudios porque nos, nos abren eh, un poco las puertas ¿no? para seguir avanzando. Bueno, eh, resumiendo un poco lo que he comentado hasta el momento eh, en referencia a la memoria de trabajo, en primer lugar podemos, podemos decir que es un sistema que desempeña un papel fundamental en los procesos cognitivos complejos, es decir, nuestras actividades que realizamos diariamente realmente son eh, procesos complejos porque están formados por diferentes eh, procesos intermedios esto esta es la, la complejidad que tienen en segundo lugar eh, vemos que el funcionamiento de la memoria de trabajo es esencial para el aprendizaje escolar y en tercer lugar eh, podemos decir que la memoria de trabajo eh, eh, Permite realizar de manera eficiente nuestras actividades de la vida cotidiana Ahora vamos a pasar a comentar un poco eh, los primeros estudios neurológicos de la memoria de trabajo eh, Aquí eh, nos comentan que los primeros estudios fueron realizados con animales y pacientes con lesiones en los lóbulos frontales se ha observado que personas con lesiones en la parte prefrontal de nuestro cerebro eh, presentan problemas para manipular la información de su memoria de trabajo de ahí la relación que se ha creado entre la corteza frontal y la memoria de trabajo eh, los investigadores utilizan cada vez más técnicas de imágenes cerebrales eh, mientras los pa participantes realizan tareas de memoria de trabajo estas técnicas de imágenes cerebrales, lo que nos permiten es ver imágenes en vivo del cerebro. Es decir, en el mismo momento en que la persona está procesando esta información, podemos eh, ver las diferentes eh, actividades que, que muestra el cerebro. Es decir, podemos ver qué partes se activan más, qué partes se activan menos. Y esto nos puede dar eh, una idea de qué partes intervienen en, en todo este procesamiento. Ahora eh, vamos a pasar a la, al apartado relacionado como, con cómo evaluar la memoria de trabajo Y bueno, aquí como he dicho al principio, existen o han existido eh, muchos eh, métodos para evaluar la memoria de trabajo Pero en esta ocasión voy a hacer referencia a los de Cubos de Corsi Que fue el que, que utilizó eh, nuestra psicóloga e investigadora de la UNED, Pilar Toril Barrera eh, para poder eh, evaluar lo, las personas que hicieron las tareas con, de memoria de trabajo que era eh, los videojuegos eh, estaba relacionada con los videojuegos ella utilizó la prueba de corsi y eh, Ahora vamos a explicar a qué se refiere eh, la prueba de Q de corsi se utiliza para evaluar la capacidad de memoria visoespacial se trata de una serie de cubos eh, similares a los que vemos en la imagen que el experimentador toca en una secuencia determinada y el paciente tiene que tocar los bloques en el mismo orden del experimentador. Es decir, consiste en que el experimentador toca estos cubos y la persona los tiene que realizar en la misma secuencia, en el mismo orden la tarea empieza con dos cubos y poco a poco se va aumentando el número de cubos tocados por el experimentador con lo cual eh, la dificultad de la prueba va aumentando ahora vamos a comentar el punto relacionado con la pregunta la capacidad de memoria de trabajo cambia con la edad es decir eh, sufre modificaciones a lo largo de nuestro ciclo vital bueno en referencia a esto eh, los estudios que se han realizado hasta el momento nos indican que durante la niñez y la juventud esta memoria mejora o aumenta considerablemente y sigue aumentando eh, posteriormente pero de una manera más ligera es decir eh, el mayor aumento se, se observa entre la niñez y la juventud eh, según algunos estudios, eh, se ha visto que llega a su máximo alrededor de los 30 años y en la edad adulta se ha observado un leve descenso a partir de los 50 años. Realmente estos resultados no son concluyentes, eh, es necesaria más investigación y más experimentos sobre este tema, pero de momento eh, estas son como lo, lo, las conclusiones centrales que se han conseguido eh, con la información que tenemos hasta el momento. Y bueno, eh, para finalizar, eh, quisiera eh, terminar este, esta temática sobre la memoria de trabajo con un concepto que me encanta, que es el de plasticidad cerebral. Eh, la plasticidad cerebral eh, es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida como respuesta a los diferentes eh, estímulos o, o como respuesta a los cambios que se producen en el entorno es decir esta plasticidad neuronal eh, Podemos decir que es la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse, es decir, para cambiar su funcionamiento eh, dependiendo de las necesidades que tengamos. Y aquí, bueno, quisiera eh, decir que saber esto eh, nos da mucha eh, esperanza, eh, saber que el cerebro puede funcionar de esta manera, que el Saber que el cerebro tiene esta eh, fortaleza ¿no? de, de poderse reestructurar, de poderse adaptar, nos da mucha esperanza para trabajar en muchos trastornos, lo cual es una gran ventaja y de, lo, de, de esta situación realmente podemos sacar muchos beneficios. Bueno, dejamos aquí este vídeo relacionado con la memoria de trabajo.